Tengo la más flores acá, tener más agarrando porque estoy como un poco. Con a un cocodrilo, cocodrilo con un gorro extraño? Estoy preparado para todo, para la selva y para todo. ¿Dónde están los cocodrilos? ¡Para! ¡Para! Los... Eh. Tranquilo amigo, tu cocodrino no hacer nada, tu cocodrino solo abrir la boca, mira, tu cocodrino es mi boca, tu cocodrino es toda la boca, cerrando la boca, boca, ay, pues yo soy macho, digo, No soy macho, yo te, te se traigo. llenaron de boquitos, cuidado. maldición. Cualquiera lo puedes llamar. Vamos a hacer una posición. Especialmente yo, como buen macho, te lo maté. Ya que el se va a ser el guapo. ¿Sí? Ya, borrar estos cuerpos todo el tiempo, como que si uno fuera, no sé, hermana, estás en la selva, querida, ¿qué querés? ¿Qué esperas? ¿Qué, qué, ¿Qué trae una escoba a la selva. A que todo tiene que estar limpio siempre, me molesta que haya cositas, es más... Mira, yo, nada, vos no sé nada, uno que te hace falta... Es el vibrador, ¿qué está... No, no, no, no, no, no. ¡Género erótico! Aunque viendo los tamaños, no sé con cuál me quedaría. ¿Vos decís que te va a funcionar? Sí, sí, sí yo lo vi en YouTube. Ay, qué calor. Usa algo de esto. ¿Cuál te gusta más? Y si me pongo barro. Mira, <risa> mira que acá después no hay agua limpia como va. Y bueno, le a un poco ahí. ¿Sabes que en, en el África los leones, cuando crecen, se ríen, se dan todos, por todos. ¿Sabes es No, no, no, no, no, no quiero No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, y aquí vemos cómo en Sir legal... hemos confundido nuevamente el barro con un poco de bosta. ¿Acaso María Lucrecia sabe lo que hace? ¿Quién será la próxima nominada? para abandonar esta historia.